Muy buenas a todos, peñita. Aquí vuestro hombre bandolero7.0. Bienvenidos a Fortnite. Hoy traemos nuevas armas. Encuentra el nuevo fusil de combate. Y el fusil ariete. Asalto de la fuga. Además de armas que regresan con algún ajuste. Como la escopeta de barril, muy buena. El revólver, el fusil de asalto con mira térmica, muy estupendo. Y la granada de choque. No me hace mucha gracia. Vale, así que muy bien. Vamos a jugar. Y lo tenemos A por ahí el Españita <ríe> Venga, vamos a ver Cómo está esto hoy Así que vamos a ver Hola, hola ¿Qué tal, Fossi? Bienvenido A diaria, ¿vale? Fusil de salto, escopeta, fusil de tirador y su fusil, las cuatro armas. Vale, Elimina un oponente con su fusil, lo tenemos pendiente de ayer creo. Y elimina a un oponente con una pistola. Bueno, la de temporada. Estamos esperando, ¿vale? Estamos esperando ahí la semana 2 ya. Pajito, ¿vale? Muy buenas, José. Tenemos que seguir pe pescando peces. Vale, ya las tenemos Y pocas misiones <ríe> Poca misiones Creo que me gustan bien las misiones Me voy a pescar y eso <ríe> Vale, de esta nos queda ya poquito también Ya llevamos 27 eliminaciones 23 Partidas o veces que le hemos dado gracias. <ríe> Chanfli, síganme los buenos. Comprar en máquina. Completar contratos Top 10. Mira, pues nada, poca cosa, ¿vale? No se sé sirve al pueblo pesquero. El de algún sitio me tendré que ir. Aunque con él, Damián, no sé yo a dónde iremos. Vamos a ver. Si estoy grabado, este es lo vale. A su grupo. Y este está con dos más: Charlie Pro. Y que Pro. Bueno, vamos a ver. Dándole para abajo en la, en la cruceta Para abajo en la cruceta Hola, hola Se me escucha, a cambiado ¿Qué está, en el modo creativo o qué? Hola Hola Sí, sí, aquí todos son pro <ríe> Mira, aquí viene Damián Este sí que es pro <ríe> Bien Damián Ah, me tengo que ir Vale, saludos hasta luego. Ну Hola, Damián. Charlie, creo que está en la sala. Lo vamos a invitar al grupo. ¿Eh? Sí, me lo ha dicho. Me lo ha dicho que se ¿Qué? tenía que ir. ¿Qué? Espera. Charlie, ya se ha unido. <risos ríe> a ver, ¿tú ¿dónde está? José. No a ver. hola, hola, hola Charlie No te veo Está por aquí el, el compi Bueno Me cambio yo de, de skin, sí, a mí es que este no me No me va mucho Dragón, ahorita no puedo jugar contigo, vale ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿No te dejan jugar? tu papi o qué? ¿Conmigo? No, no, ah. es porque estoy jugando con unos amigos Ah, vale, vale Es que te he visto ahí y digo, bueno, pues le voy a invitar Que hace tiempo que no jugamos ya. Ya, eh, ah, pues otro día, tú Así cuando me veas. Ahorita pues? jugamos. Vale, vale, yo estoy por aquí. Estoy acaba de empezar el directito. Venga. Venga, hasta ahora. Venga, un saludo, chavales. Hasta ahora, campeón. Venga, a ver qué me pongo. Sigo con el Spiderman negro. ¿O okay, qué? El Spiderman negro mola, tío. No ¿El qué? Yo. El Spiderman negro. ¿Cuál es lo de esta temporada? ¿La Suzuki? Esta. No, está es la charla. Aquí está la Suki, esta, esta es la de la temporada 2. Aquí andaba a la Suki y algunas, ¿no? Pero algunas no lo tengo todavía, ¿no? Algunas creo que no lo tengo. Le pongo al bandolero, al Joey. A ver, el spider blanco. Me cambio el spider negro. Que es más de camuflaje. Ok. Venga, vámonos. Okay, modo creativo, lo cambiamos. Oye, ¿por qué me escucho en de fondo, tío, de eco, vaya rollo, macho. Venga, dame. Es por no ir al mismo, al mismo skin. ¿Me creía que te iba a quedar con la suki? Tienes misiones o algo, yo no tengo nada, nada más que pescar, me voy a pescar, te voy a, ir a pescar. Vale ¿Dónde podemos ir? A ver ahora Un sitio de costa O no sé Ahora veremos Ostras, esta está guapa Esta, esta pantalla de carga, tío ¿Este quién es? ¿Este lo tengo yo o qué? El bichaco este Vamos a ver Entra directito y le da un like Damián lo estoy viendo Ah, vale, vale Estupendo Ok, estoy por aquí Me cuelgo Y a ver, el autobús Vamos a ir al lago Aquí cerca de la fortaleza ¿Te parece bien? Por aquí Por el laguillo este Mira, le das para abajo a la cruceta José Y ya le da la gracia el conductor El chavalito de allá que me ha preguntado Ahí en el chat ¿Ya te va? Venga, una, dos y tres ¡Ya! Toma, cargando escudo No, el último en llegar A la isla esa que he marcado, Que cae en la isla, eh La no vale caer en otro lado Ahora, ahora Ahora va bien el audio, ¿eh? Damián, ahora no me escucho ya ahí de, de fondo Mira, mira aquí cuántos sitios de pesca, tío Hostia, mira, esto está lleno ahí. Está lleno, está lleno Me parece que el más a es tú, ¿eh? Te lo digo Estoy yo aquí primero ya Mi islita Esta va a ser es mía, este me la voy a hacer para mí Esta isla, esta isla es mía ya Isla de bandolero Primero, tú has sido el último, lo sabía Lo siento, eh, la mía no se puede ganar siempre Venga, que tengo ya el de este, tío Vente para acá, que vamos a pescar Hostia, muchas gracias, tío Muchas gracias Destruye árboles, que también cuenta Mira esto Que luego nos podemos ir con ellos Toma ahí Qué guapo Cuidado, que me pilla el Venga Las cañitas también me las pillo Dame una cañita Píllate una cañita para cuando... Tú no pescas, Damián? Ahí, con la cañita Mira, un pez térmico Pez térmico Yo ya he pescado, soy... Tengo el número uno con el pez térmico, eh Te lo digo A ver ¿Hay ahí poti? Sí, Le acuerdo, un poti Cuidado, eh Que no, no nos vean Que aquí estamos aquí muy al descubierto Venga, Con un fusil, una no sé qué ¿Eso qué es? ¿Peso el vete? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no habla? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no habla? Ah. Nada, que es que estoy moteado por el derecho. Vale, vale. Venga, voy ahí a por. A por algo. Vamos, a pescar. En la lancha, porque aquí no veo de esto. Vamos. Toma. Oh, ¿Cómo me subo, tío? Voy, voy. Voy, voy. Sí, para ti. Para ti, ahí hay otro más, ¿eh? Ahí hay otro, pero bueno. Uh, y un poquillo más para allá y otro sitio de pesca Ahí Eso es para ti te eh, la lancha? Mira aquí hay dos, dos sitios de pesca Pescado verde Nuevo Para la colección Rápido, medusa Me la como Medusita, muy rica Comete el pescado ese si quieres ¿Peligro? Cachi Voy para allá Voy, voy, voy Tío. Vamos a matar uno con su fusil Un tanque ahí por ahí, ¿eh? Cuidado Por allí, pues sí que va lejos. Sí, ya lo veo Se le he disparado, ¿eh? Ya me han visto, ¿eh? No están disparando, cuidado No llega, chico. sí, tío, de, este, de mierda me caché. Buena. Copetilla no tengo, ¿eh? ¿Están damián? ¿También se me pierde. <coughs> si no pescamos nosotros, ¿eh? <ríe> si no pesco yo, contigo. Se lo sabía yo que no, que no iba a pescar Bueno, vamos al río allí A ver si pescamos algo por ahí o qué mm. Luego los tanques Tengo un reparador de tanques eh? eh, bien Un reparador de tanques El sorbete Me lo como Vámonos ¿Hay otro de este o qué? Vamos, cómo mola esto. de Franco. También tengo que hacer esto. Voy, voy. Cuidado. Mira salpicón. Me quito tío. Vale. Que hemos pescado otro pececillo. Bien, completa una misión diaria. Aquí, cuidado en cruce ¿eh? Puedo ver peñita por ahí. El loro. Pero no te queda atrás, cuidado. No, no suba arriba. Lleva el puente. Dejo aquí una granada. Que no las quiero. Esto la han registrado ya. Pero bueno, me llevo. Un par de cositas que no quieren La basura de, un, de uno eh, Es de esto para otro Voy para allá Para allá, ¿quiere que vayamos? Está muy lejos aquello, ¿no? Cuidado Están reparando Est eh, ¡Eh, venga! Que, está que se están ahí regenerando por aquí Se están regenerando Corre, Fabián Damián Se están regenerando generado se este no es, es tu gurucho ah, me ha dado, me ha dado estaba escondido el de cuidado, cuidado, cuidado, mía. buena, buena, buena me meto para la casa cuidado, que vienen los de la hoy, que vienen los de la OI, cuidado, cuidado que vienen de ahí. La... Aquí me quedo. A la chimenea. Cierra la puerta. Que vienen los malos. Dame a la casa, a la casa. A la casa. A la casa, yo cierro. Aquí, aquí. Bien, has cuido la de Dame, dame, dame. Están por fuera, están por fuera. Están por fuera. Cuidado que viene uno, eh. Cuidado que viene uno, estoy sintiendo los pasos. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Cuidado, eh. ¿La corona. Mételo ahí. Toma. Buena, mía Ahí. Ahí. Pero ¿Vamos por el tanque o qué? Ves tú muchas de la, El tanque ¿Eh? ¿Dónde, a está, dónde está? Ya, ya, por eso te digo Vamos a ver, vamos a ver Que tengo aquí un arma guapa Esto es su fusil de combate Ahí no vos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si le puedo dar de aquí Con mi fusil este de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, Avísame. ¡Ah, otro! tenemos aquí, tío! ¡Eh! ¡Me mata este! ¡Ah! ¡Me dio, tío! ¡Me han dado por detrás! ¡Nos mataron, nos mataron! ¡Ah! ¡Qué lástima! Y a mí también. Ya, ya, nos han dado por detrás, tío. No, no, no pasa nada. Ya. Así podemos pillar después un tanque. Me quedo con ganas. ¿Preparado, no? ¿Le has dado a sala? Le he dado a sala Ya estamos. Este niño... Mm. Pero hay agua. Mientras estemos solos, tú dale preparado todo el rato. Y así hacemos más rápido y subimos más rápido el nivel, ¿no, hombre? Venga, ahora vengo. Por ahí, sí. Damián, el deflecto y yo estoy te lo estoy digo, estoy. eh. El deflectado ese se lo pone a un coche y eso es la bomba, eh. Lo, se lo puse allá y pasé un cachón de primero. Mira un regalo, ostras, gracias. Gracias, Damián. Armonía, busca el equilibrio anterior. De nada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un baile. Ah, vale. ¿Dónde está? Ah, aquí lo tengo Ah, vale, de esto de... Ok, de meditar, de meditar de esto de la India Ok Ya sabes, cuando eso, tú dale a... Sobrevive a oponentes Propúsate con cañones de artillería montados, vale así si vemos alguna torreta de esas Este puntos débilmente la recolecta y elimina Delante con su fusil y con pistola es que no tengo misiones, vale la no, normal, la de los y ya está. Las demás las tengo todas completadas. Venga, vamos a ir otra vez donde allí a pescar el lago, ¿no? ¿O vamos a otro lago? Vamos a otro lago, que tengo aquí otro laguito. ¿Te parece bien? Compi... Eh, donde tú quieras. Ya, y si no también, por eso digo. Tengo cada, es que tengo todas las misiones hechas, solo me quedan la de hito y las diarias. Eh, sí, yo, esa, esa se ascensó a que tú que, que tienes que estar a 108 niveles por delante mía, ¿no? ¿O qué pasa? <risa> ¿Tú qué quieres? ¿Que me tires toda la madrugada jugando ahí al Fortnite o qué pasa? Dios, tú dímelo. Dímelo. dímelo. dímelo. <risa> ¿Qué hay que hacer para ganarte? lo que yo digo. Pues mi amigo ya en nivel 45. <risa> bueno, tú mismo, porque aún enganchado. <risa> Y lleva desde Ey, el primer día 35 niveles Por eso digo Ah, vale, se lo ha comprado ah, claro, claro, Yo paso de, de gastarle dinerito al Fortnite Para pa disfrutarlo no hace falta Gastarse dinero O sea, es gratis, tío Da igual los skins Y todo Y los bailes Y toda la historia A me gusta este, mira, por ejemplo Y lo fusionado Mira, mira saco mi espada Y te bien con la espada Toma <risa> De ninja, de ninja me gusta. Ahora estoy jugando al Bleach ese, ¿no lo has visto? ¿No me has visto ahí en... en YouTube, Damián? lo del Bleach? ¿No te gusta? ¿El chico y compañía? No lo he visto. ¡Guau, wow, está guapísimo, tío, el chico. Yo me he enganchado, ¿eh? Al Bleach. Está gratis, ¿eh? Para celular y para PC y para PS4. Te lo consigo, te lo descargues. Pesa poco el juego, así que... Yo la voy a tener que dar al paracaídas Si no, no llegamos, ¿eh? O sea, el con alitas cibernética ¡Hostia, qué guapo! <ríe> ¡Ostras! Red Ninja 75 Ha recogido la corona Red Ninja, tenemos que ir por ahí Porque a nosotros nos la han quitado ya La coronita, ¿no? Venga, ahí estamos, ¿eh? Sí Que llega último, ¿qué te pasa? Venga, aquí hay una torreta también Aquí Interesante, pero bueno, pasando de ella. Voy a leer, la isla, voy a ver aquí. Hay alguno por aquí. Dos. Hay pocos de estos de pesca, ¿eh? Veo dos nada más. Ahora, para cómo caigo. Ahí eh? ¿Bien? ¿O no? No hay nada, tío. Un televisor y un... Yo un saco de dormir me ha dejado. Y el telescopio, me lo cargo. <ríe> y una caja de munición. No tengo de nada me ah, el botiquín por lo menos, ¿me? Venga, voy para abajo. A ver, veo aquí una, una plataforma. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la jugué! ¡Me la jugué! ¡Rescátame, Damián! <risa> voy para allá. ¡Rescátame! Pero no te iba a venir para la isla, ah, que no has llegado. Vale, vale, que te has quedado allí en la otra. Es que me he en quedado aquí torre. en la ya, ya. torre. Ya, ya, Que me quedan 70 de vida, tío. Voy para allá. Por mi <ríe> Echa el con el de este tío. ¿Eh? <ríe> da tiempo, da tiempo. Cuidado que nos matan, eh. Llévame si quieres para un sitio seguro o curame aquí, donde tú veas. Momento... No te muevas. No, no, estoy quieto. Viene el tirolina. Venga por eso, ten cuidado. cuidado. Sí, nos están disparando, eh. Cuidado que ya nos me están, están disparando. Ya, ya, ya, dos, uno, uno dos. cero. Venga, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Detrás de la roca. Me curo, me curo. No tengo arma ni nada. Damián, que me matan. No, yo lo mato, yo lo mato. Luminas central, pero 25-25 muertos. Yo es que no tengo ni arma. ¿Tienes algún arma para, para, para dejarme? Luego te presto yo una. Sí, ahora te doy. Claro, cuando si No llegó. me mata. Que me mata. Toma. Aquí tengo una ya. Vale, vale. Ya la tengo, ya la tengo. Es que de arriba, aquí, donde tío, yo, pero. Soy yo. Pero no había nada. Digo, yo anda, yo me tiro. Voy, voy ¿Qué pasa? Me estoy dando aquí unos poti. Mira, eh Bueno, el rifle ese, ¿no? Este quiere morir Viene aquí aquí lo mato yo Dale Pero déjame algo de munición, hombre Pero llevas esto no. Me ha matado uno con una pistola, de repente lo digo Ah, esto es una escopeta Revolver, también es bueno Pongo la cañita. La cañita. Este lo suelto. Lo vuelvo a coger. He eh, muerto más gente. Si puedes venir. Sí. Ay, ay, ay. Que me quede bajo la, la barca. Ya, ya, por allí. Muerto otro. Eh, se ha ido uno volando. ¿Qué para atrás? completado Ya he matado aquí a todo el mundo Ya he a todo el mundo Ya, venía a recogerte Ya, pero espérate Mi, mi propia bomba me Me echa para atrás, a ver Voy, ¿eh? ¿Dónde vas? Contigo No ¿verdad? Un poquito de oro que ha dejado por aquí He visto otro poquito debajo de aquí de... Ni me bajo de la de estas, ¿sabes? Mejor mandando. No, no, yo ni me bajo Es que no llego! <risa> no me va vale a dejar coger el oro, hombre ¡Tamián! Te de todo el oro por aquí vale, ¡Ay, que quiero, me, caí, me caí, me caí, me caí! Ya no cojo el oro Bueno, pues ahora te lo yo. No, aquí hay de esto Y aquí, a ver si, si no, no lo cogí. tengo Vale, voy a hablar con esta ¡Hola, patita! Esta nueva Ahí la patita Hola Hola patita Osita, ¿no? Tu pata prodigiosa Favorita Qué graciosa Revolver de seis balas Preciso, eh Lo que pasa es que no tengo ¡Que me mata! ¡Que la han disparado! ¡Corre! ¡Que, han disparado. Qué? ¿Qué? que sí, la han ah, disparado! ¿Qué? ¿Qué? la? Yo qué sé La han disparado a alguien Pistola Muerto, Muerta Muerta, muerta La, la ha disparado sí, sí, a alguien Y está sí. atacado Sí, sí ¿Qué quiere poner? ¿Dónde está el maldito? ¿Quién le ha disparado? Voy a pescar. Aquí hay un poquito de pesca. Están allí, están allí. ¿Están allí? ¿Dónde? ¿Dónde te he señalado? ¿Gente? Claro. Yo no lo veo. Vamos ah, por el tiburón. Es un tiburón. Los tiburones, vamos por ahí Escudo, escudo. Le estoy dando, pero no le quita vida. Ya, ya. A ver si hay mortal. Si lo puedo yo pescar Me divierte ¡Ah! mi vida Mío, mío Mío, déme a mío. mío Mátalo y no se el arma Ese no te da nada, ese Eh, eh, Cachi. <ríe> ataque. ti. Me ataca a mí, nada más <ríe> Toma Me lo traigo para acá, hombre Vete tú para acá, hombre Vete para acá. Claro, tienes... pa acá Vete para acá Vete para acá, te digo Que vienen, eh, viene, gente? cuidado, ten cuidado Un tanquito, gente de ahí, cuidado Ya, ya, ten cuidado Vete la barca, la barca, la lancha que tenemos Que tenemos destruido, puede ser Ya, estás pegando, tío Toma, ¿Qué ya, ya, ya. ¿Qué yo no, cambio? el otro, el otro Yo te he pegado el impulso para que no te matara pues sí, bueno, claro bueno. Hombre, eso era una ayuda ¿Qué Te he hecho yo Eso Vamos era muerte súbita Te súbita, ahí hay otra lancha, cuesta otra lancha Estoy llenando esto de lancha, tío <risa> Está llenando esto de lancha El fusil de ariete, que es nuevo Hay que probar nueva arma. Mira, mira, me llevo otra ¿Cuál? lancha No sé, uno que he Siempre bajo. Mátalo, mátalo, que son bueno. Yo que de una... Lo escucho, pero no lo veo. Te da una carnecita muy rica. Dame a... Hasta luego. Toma. Me cago en una que, que me queda buena milésima para Ahí hay una de estas, tío. Cógete la... La furgoneta. He matado un jabalí. He matado un jabalí. Sí, sí. Estaba por ahí. Yo lo estaba sintiendo también. Corre. Corre. Aquí es que no hay mucha pesca, ¿eh? Este vamos a zona. Sí. Voy a tirar por aquí por el... El, el mío es el coche ¿Tiburón? del futuro. ¿Tiburón? El mío es el coche del... ¡Eso es mítico! ¿Este es mítico o no? ¡Sí, sí, sí! sí Ah, Dios, Dios! ¡Tú lo mandas a Cuenca! ¡Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Pues dale caña! ¿Qué arma mítica da? ¿no? Tiene que dar un subfusil no no da mítico, ¿no? ¿Por qué se va? Lo más seguro es que da un subfusil que viera por mí ¿Qué le haces tu qué ¿Qué te manía, manía tienen? tienen. Venga, que le ya, que muere Venga, a no me no, Toma, que le haces tu que le buenísimo con pillé, eso, eh, porfa! ¡La pillé, que Mejor no, es que yo no creo que sea, ¿eh? de con fusil con tirador buenísimo. Ah, pero es legendario, no es mítico Coño, ¿qué quieres? No. <risa> bueno, bueno es eh. Ya, yeah, hombre Y lo divertido que ha sido, venga, no, yo no, 20, 20 este no, también buenísimo. Vente, que tenemos Manchita te de mierda, sí, hostia, conchacito. nos tenemos que ir Nos tenemos que ir, que vienen a por ti, que eres de este del contrato Y yo, te pesa el culo Ah, movido Ah, movió la lancha, eh <risa> ¿Cuánto pesa? Compadre, Cien 100 kilos, por lo menos, ¿no? Mm -hmm. Eh... ¿Eh? Vale, mira, mira, mira Para ti, para ti, Sí, me viene bien para cambiarlo por la pistola, tío No tenía pena ya Vámonos Mántate, mántate Espérame Sí, sí, no, no, yo no me voy, no me voy Tranquilo, yo no me voy Y aquí bicheando Pero te tengo que proteger Mira, otro cofre, otro cofre Cuidado, eh, que no nos maten Están aquí al lado, están aquí digo, al lado que no nos maten, que no nos maten ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Ah, ah, ah! ¡Dios! Ah. ¡Lo he dejado una bala! ¡Oh, Dios! ¡Me he matado, me he ¡Que está arriba, que está arriba! ¡Vení, vení! ¿Qué ¡Está abajo! ¡Ay, ay, ay! ay qué rápido es este! ¡Toma! Pues ¡Más rápido sí yo! Bote esa! Necesito vida, ¿eh? No le... ¡Comer, comer! Necesito vida. Corre, cúrate Sí, pero no tengo vida No tengo ni la curativa ni nada Te doy un poti grande Pero ah, no, échate primero los mini y después da igual, la poti Si borda. tengo tres, si tengo tres, si tengo tres, dame ah, Tranquilo Venga, vámonos Venga, pues si daríete, que más gente, mata, pues si daríete, mata, mata, mata, mata Pues si, daríete a ver un pececillo, hombre, por aquí, dámelo Si soy térmico Ven, vamos a matar, ven Voy, voy, pero espérate que me cure espérate, espérate. Pero si tú vas perfecto de vida Pero hombre, si voy 48, tío Uf, Pero uf. es que bicho malo nunca muere. Ya, ya. Eso lo dicen por ti, ¿no? Sí, por eso yo nunca muero. ¡Ah! <risa> ¡Oh, cu ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Que te matan, bueno, que te matan, que te matan! Eh, te yo matan? No creo que. Me... Adiós, partida, ¿eh? Pero ¿por qué vas solo, tío? Porque no me espera. Vamos a ver. Si es que. Allí no vayas, tío. Hay un airdrop. Vamos por el airdrop. No te metas ahí. ¿Muerto en... uno? ¡Madre mía! La ¡Adiós! Mía. De un tiro. Te ha matado desde ahí, desde la torre, creo. No, no, no venga, que está reviviendo. Revíveme, revíveme. No te veo, ¿dónde está? ¿Abajo? Aquí, aquí, aquí, ven. ¿Dónde? ¡Salta! No, no. Me muero. ¿Dónde va? Me muero. ¿Salta me muero? ¿Revive más aquí? ¿No? Sí, ¿Que tiene la potencia de la, de la tirolina? ¿Qué potencia. potencia? ¡No, ven y no aquí, me mataste, que, que viene! ¡Agáchate, que te viene por detrás! ¡Agáchate! ¡Revive, revive ya! ¡Calla! ¡Vete, vete! vete ¡Corre, llévame! Pues ¡Corre, llévame! ¿Y por qué sales con burbujas, tío? Me cae 40, eh, 40 de vida. Revíveme aquí al lado. En este muro, detrás del calla, muro. ¿Sube a hacer. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Calla, calla, calla Calla, cara un piñete. Calla. calla. coño. Calla. <ríe> me Pero no me es que si no me da el pánico a mí. <ríe> ¡Qué me <Uf>. <ríe> es que toca. Te... ¡Hola, payete! <ríe> Bienvenido. Duero, niño? Ya, ya, tranquilo. ¿Quieres algo? Qué chulo. Hostia, la de barril, tío. A barril me la quedo, aunque sea. No, Bueno, sí. Yo es que la tengo en épica. Toma. Uh. No te me Vente, vamos a por ellos. No, no, no te a la... no. que tengo que hablar con el NPC. Mata, pero ahora no. Que sí, tranquilo. Que tienes la corona. Que sí, que tienes la corona, que no pasa que nada, la corona que es nuestra. Que... No pasa nada. ¿Dónde está el NPC? Cuidado, que viene uno ven, volando. ¿eh? ¡Que viene por mí! viene uno ven volando! viene por mí, hombre! Que viene uno volando. Viene por mí, viene por mí. Ya, qué? Sube, sube para arriba, ven al edificio, no te separes de mí. qué chico Corre, Dame, que te van a por ti. ¿Quién te quiere edificio? Damián, sube. Mira. Y... Vale. El tomatoide. El tomatoide ya lo tenía yo. O si de tirador de cazador grande que le dé. La bombona de escudo sí es buena, tío. Tío grieta. Lo mismo, no sé Un momentito, ven, que hay aquí un de este de, de la OI, tío ¿Me estás siguiendo o qué? Sí, sí, ella, mira cuántas cositas aquí, Ya, ya, aquí, aquí. aquí estamos bien, tío De momento, de momento estamos bien Ah, tomate no lo tenía, pues ya no lo No puede... Ya, ya, visto Ya no hace falta que cogan materiales como este, ¿eh? Cuidado que se maten entre ellos ¡Me muero, me muero! Pero no, ¿por qué, Que tío? me he caído, que me he caído ¿A dónde, madre mía? ¿Qué loco? ¿Te doy algo? A ver si veo a alguien por aquí Un momento No veo que muchas pautillas Este tampoco Me interesa mucho Le he pillado una granada, no sé ¿Qué os parece? Hay un tanque por ahí, ¿eh? ¿Qué ha vuelto a subir o qué? Ya eh, la tormenta, la tormenta, la tormenta Taxi, taxi, taxi, taxi, Damián, taxi Taxi, Damián, te recojo Te recojo Te recojo, Damián, que me he estrellado Estoy aquí, estoy aquí Te recojo Damián, montate, montate, montate Venga, venga Un poquillo pero bueno vamos vámonos, cuidado el tanque que está ahí arriba cuidado que están ahí mira tiene la, la corona mira fenómeno Listo, la que le hemos liado? Cuidado. No como cómo arreglamos el tanque. No se puede. Reparar. Le voy a reparar, le voy a reparar. Le voy a reparar y pillamos el tanque, venga. Lo llevo, lo llevo el tanque. Vámonos, vámonos, de mí. Cuidado. Cuidado. Está lo maldito esto. ¿Y está? ha el coche o qué, tío? A ah, el coche, el de este se ha ido al carajo. Oh, también me ha caído. Está reviviendo, córrete. Está es no de vida. ¡Toma! Ahí, ¿Qué te parece? Vamos, Victoria eh, magistral hemos de bandolero. Con corona, hemos con corona. ¡No hay que me pares! ¡Ay, que me pare, chavales! No pasa nada, José. juega con 250 de pin. Tú por eso no te preocupes, el pin te va cambiando. Toma y volvemos a sala, que me estoy entusiasmado. ¿Qué te parece mi jugada? Con el tanque, el taxi y todo. la escopeta. Buenísima. ¿Eh? <risa> Cómo no es me que te lo he dicho, que estaba a uno de vida. <risa> ya, ya, ya. Yo le he dado, he cambiado de arma y todo. Me he puesto la escopeta y lo he reventado, escopetazo. <risa> Tienes que darle a visualizar efectos de sonido, José, sea, lo que te ponía ahí en el. En el o sea, este. que en la sala también nos sale que tenemos la corona. Pero no la corona o sea, tenemos Rocket rock League Live, dice. ¿Esto qué es? No sé. Disfruta de la manera más social e interactiva de ver Rocket League Le Sport. Da el salto a Rocket League Live y anima a tu equipo favorito para conseguir la victoria en el Real SS One Major. O sea, que si ganamos las recompensas. Ya, pero yo no lo tengo ese. Autobús de batalla colazado. Ahora tenemos que donarle ¿eh? al autobús también. Eh, okay. Yo que voy a ver qué recompensa te da en el Rocket League. Yo no lo tengo. Yo voy a ver. Vale, vale. Vale, pues ahora sí me con esto te invito. La del taxi con las la bombas. Venga, te espero. José. José. <coughs> el puncarra, el Jagger Micron, Roneo, Letal, Leco Bah, no mola mucho Ya, chavales Una partida de dúo, hemos ganado Gracias a mí, bueno, gracias a los dos Pero bueno, ganado yo ahí Guay, tío Otra victoria historia de magistral ahí potente Así que bien Vamos a ver el pase de batalla, que tenemos ya 10 estrellitas Quiero conseguir alguna, este A ver si me lo dan ya Bueno 7 y 3, 10 por aquí Averiguamos la sierra perforadora Ahí está Paina desbloqueada la, la 4 Pues venga, sierra mecánica ahí a tope <ríe> ¿Cómo que no? Y ahí, siente la motosierra Lo voy a reventar todo con la motosierra ahora Voy, voy o sé Aquí, gastando estrellitas Aquí Perfecto Bienvenido al espectáculo de Guna Ilustración de José Rea. Parte del conjunto de investigación de la Oi. Siente la motosierra Vale, necesitamos ya nueve estrellitas Y ya me compro alguna Vale Así que, muy bien Ya tenemos desbloqueada la página 4 también Así que, estupendo Vale ¿Dónde está? Mucha Doce semanas hace que no voy a poner. Aquí. Coco Mini. ¿no? Nielik. Este es Nielic MC, ¿no? Invitar al grupo. Venga, ya está invitado. Me un lío con los nombres No tenéis que decir vuestro De ese, si no Vuestro nick Hola, hola Hola, hola. Buenas Mira lo que me han regalado Me acaba de regalar, Damián Sí, es un baile Un gesto de eso y he conseguido la, la corona ¿Has visto mi victoria magistral en directo o qué? Sí, sí, cuando te tiraste con el taxi con el tank. Ahí, ahí, me fui a poner el taxi y todo loco, tío Menos mal que luego me ha salido bien la jugada, a ¿eh? Eso sí He me metido un escopetazo que luego lo he puesto ahí a fundir Estas que son muy fáciles, visitar cuatro ubicaciones en una misma partida esta. Yo tengo esto, mira Mira, tú dime lo que tienes, y yo te ayudo Es que estas son misiones, no me gustan a mí te dan muy poco, mil mil puntos de experiencia nada más. Estoy quitando aquí, ¿vale? Recuperar salud, muy bien. Yo es que no tengo misiones. ¿Tú qué tienes? No, yo te decía el gesto que tengo. Ah, no lo he visto al final. Como he visto, vale. Sí, sí, hay muchos, ya te digo. Este de forma de corazón. Un pequeño mostrido. Este Está todo guapo, a ver <risa> Había por ahí antes uno que tenía un, un, Como una especie de trenecillo Y iban por ahí con el trenecillo da, Dando vueltas. Yo veo el tuyo, pero tú no ves el mío, ¿verdad? No, ahora te mismo no. Como un corazón de la mano. No, ahora mismo no, no te veo hacer nada Está esto para ello ah, No te veo, no te veo moverte Venga, dale a listo A ver ¿qué podemos hacer y tú dale misiones, tú dime misiones, marca lugares donde tengas que ir Y te ayudo Bueno, lo veo eh, Misiones esas que te decía sobre... de. Las de Sobrevivir, arriba la... Mejora vehículos con llantas Todo terreno Y mejora armas en un banco de mejora Sí, pero esas son las diarias, ¿no? Esas esa da igual Yo de las que digo son las de la misión principal Las de la historia Las que te dije ayer la de los ah, documentos, yeah, yeah. eso, y... Las misiones que yo hice el otro día, vamos. Sí. que No sé Déjame si te quedará alguna, bien. yo creo que te quedará alguna, no sé. Dímelo sí, tú. me quedo. Eh, pues dímelo y vamos a hacerlas, que esas son las, las principales. ¿eh? Para que las tengas hechas ya para la próxima semana. Un ¿eh? la... enlace ascendente con el dispositivo cerca del... Ese, es el santuario. ese, ya, pues, márcalo al santuario, donde te marque la misión Allí a la del santuario, pues ahí la da ahí, ya. Ya, Pues allí que vamos Y ahora, para darle a la gracia al conductor, te tienes que dar para abajo das para abajo y ya le da la gracia, ahí, ahí Ah, ya. Sí, sí, yo lo aprendí también hace poco, no te preocupes, nadie me lo dijo Vamos Vámonos, y sí, yo a los mil metros le suelo dar tengo la coronita, eh, eso es que he ganado la última partida Que no me la quiten A ver, a ver si las conservas Claro, por eso digo que no, que no me la quiten Es difícil Se va para allá uno O oh, van varios, eh, yo no sé Yo veo varios Varios paracaídas Hay que por aquí. tener fe Bu Tienes que buscar la sí, misión, señorita. ¿eh? B hace la misión y. Vale. ¿Sí? Cuidado, coge armas y todo. Y ya te he yo. Siempre me voy el más difícil. Se me cae esto aquí abajo. Acá hay una persona. Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, a mí me va a dar Ahora te doy yo, hombre. ¡Ay, ay, ay! No tengo que le disparar malo ¡Al bueno que diga! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué están disparando? ¡Tela! ¡Ah, me dieron, me dieron! Vente aquí, vente aquí a la de este de que te cura Vente aquí, vente aquí Cuidado, el jugador está por dentro, eh Cuidado, el jugador está por dentro No sé, ten cuidado Sí Está en la puerta, eh Y hay más, eh Cuidado Están ahí, eh, los ves, los ves Ten cuidado Cuidado que va por ti No tengo armas, no tengo armas. ¿No? ¿No tiene no, arma? ¿No está muerto? Yo, corre que va por ti Corre, espada A espada vas a morir Buena, buena las has dado, las la dado ¡Cogele el arma sí, me Corre, que, que muero me Tienes quieres. que venir a curarme No me te vayas No te vayas Pero venga por mí no tengo Que muero Que muero Sí, pero hay gente ahí Que no, estoy solo, tío Ya muero Corre, no ya, te vayas ya. Tienes que intentar salvarme voy, voy, voy. Claro, ya muero, tío Ya muero, voy, corre, voy, corre, voy. corre Ya morí Coge, coge mi arma, coge mi arma, coge mi arma y la, la de esa. Sí, hay gente, hay gente. Coge, ya, pero corre, vete, vete, vete, vete, vete. Vete, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda a tener la, No, no, para allá no. Al otro lado, al contrario, al contrario, que tienen las la furgonetas. Sí, Cuidado. Me cura. Sí, sí, cúrate. Date escudo por el, menos. el escudo, un poquito Sí, sí, el escudo. Que viene, que viene. Ponte escopeta, escopeta, escopeta, escopeta. Esa no. Que viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene, agáchate, agáchate te está buscando. Corre, corre, vete para la furgoneta. tenés que ir a curarme. Sí, a la izquierda tiene una furgoneta. A la izquierda. Tira para pa la izquierda. Ahí, ahí. Tira sí, por allí. Furgoneta de reinicio. Allí. Pero no, para allá no, para allá, para allá no. Para allá no. Para ahí no. <risa> Estoy viendo que no me encuentre. Ya, ya, ya, ya. Cuidado, cuidado. Y busca vida. Busca vida por el camino. Necesitas vida. Sí. Busca Justo me que que Ay, una Ten cuidado, ten, cuidado, ten, ten te te cuidado, te cuidado. Aquí, agáchate, agáchate. Si puedes, si no, cuidado. Venga, que tú puedes. Justo me había quedado sin ninguna bala y tuve que matarlo a... Sí, sí, eso no bueno. La, la espada, te he visto ahí con la espada. Hay uno que me está expectando parece porque me salen unos ojitos. Buenas, tío. Bien. Gracias. Bueno, buenísima estos son los conocimientos del counter Del Counter Strike, ya te digo si yo te vi el primer día muy, muy bien, tío, para no haber jugado nunca esto, vamos Lo vamos Fenómeno eh, Pues venga Tenemos que ir de aquí que ya mismo nos pilla la tormenta y tal esto está Vale. Ha hecho la misión. Campo. Ha hecho la misión. No sé. No, no he podido porque. Eh, apenas pues, tétala, a, mí, y, apenas a y dale. Búscala antes de irte. Sí. No, no ahí está, está. Eh, cuidado, que hay peña aquí, eh. Otra vez. Ahí Cuidado, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás. Ya, tuyo. ya por detrás, dice Quedo sin munición. Cuidado, cuidado Allá, ahí, acá No, no, no Ahí está Hay un bow, tío? No, hay un jugador Toma, en toda la cholla Uy, necesito conseguir cura lo sí, no sí. Toma, aquí tengo sí, sí, una, aquí hay botiquina. Si mata el pollo te da carne también. Eh, esta curita. Esto me da es cura completo. Sí, sí, sí, lo sé. Lo he dejado ahí. Pero no encuentro bueno. dónde está la misión. Tengo que buscar como una imagen, algo en el mapa o algo. Claro, no, algo que brille, algo que brille, tienes que buscar. Ah, como una señal wifi. Sí. Ya, ya, ya le he encontrado ¿sí? entonces. Pista de barril, esta es la que yo quiero. Mejor que la automática, me la llevo ¡Ah, esto Uy, que me he chocado con el techo El pollo El pollo, el pollo. No Vale Toma, tengo por que viene la, la tormenta, ¿eh? Nos tenemos que ir nos tenemos que ir no. eh. Que sí, nos total que viene, que viene, eh Vámonos, ¿Sí? vámonos vámono. vámono. Había Ostras, ostras Había Que no sé lo que es soltar La granada de choque Vámonos Corre, delízate o lo que sea Que viene, viene? Ostras, tío, yo me han pillado aquí Ya te pillo Toma ¿Te gusta eso o qué? ¿Y eso cómo? Con la granada de choque Me pongo de, de ah. espalda Salto y me, da, y me lanza para adelante Es una técnica ah, ¿La has visto? Entiendo, entiendo. La he lanzado Me sí, doy una no. vuelta Salto Y me lanza para adelante Salta Digo, corre Una granada que te empuja Corre, sí, sí, sí Granada de choque Un... Tengo vehículo Mántate, mántate Mántate, mántate Móntate, mántate Móntate, Venga, ahí campeón Vámonos, vámonos A todo gas Por poco no A todo gas Venga, vamos, a Allí no una, no pasa Venga Haga lo que quiera. Tú dispara, dispara. Espera, dispara de. dispara. Me está matando, me está matando, me está matando. Ya, ya. Le tengo que bajar, me tengo que bajar. Se lo voy a matar. Y viene otro, eh. Retrás. Nos matan, está ahí. ¡Curre! ¡Anda! hinchando, le estoy hinchando! ¡Ay, me he hinchado, me he hinchado! ¡Hombre herido, hombre herido! Me voy. ¡Hombre muerto! ¡Me voy, me voy, me voy! Me son voy. buenos, son buenos, pues estaban tocados, ¿eh? Le he, gordo, sí. le he dado de gordo, tío Me creía que me, me iba a ayudar Ya, ya, pero me creía que me iba a ayudar, tío que, oh, Bueno, si es que no tienes nada de bala Ponte desde ahí, francotirador Que no te vaya a cuidar la tormenta, ¿eh? va la tormenta sí espero y que con que este se vayan sorbete un sorbete y... cuelo cuelo espero que se vayan y... con ese rifle dale con ese rifle mira ahí está la misión ahí está la misión no a la a tu derecha aquí aquí ahí. sí ya. eso pero quiero recoger tu la tarjeta ya tu... pues venga pero recupérate con el sorbete date sorbete o lo guardas para mí Está, está ahí, está ahí. Está, está, juntos. está ahí. Estaba ahí todavía. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido para arriba. Ten cuidado, eh. Sí. Que está arriba en el DC. Acuérdate ahí. Y ahora para la, para la cabina. Cuerpo el coche si quieres. Es el, coche para llegar antes. el coche para llegar antes. Venga, tranquilo. Cuidado que está por arriba, eh. Cuidado, cuidado está por arriba, se ha ido sí. con sí. la tirolina. La tirolina. Venga, pues, tío, como me resucité la segunda vez ya, tronco? Madre mía. Buena ¿eh? Como, como campeas. buena, buena. Necesitas armas, tío. Tienes ahí un montón de armas. Esas tíralas. Le das para arriba a la cruceta no. y luego al cuadrado es lo alto del arma que quieras tirar. Y las tira. No, vale, para. Cuidado que viene la tormenta. Y nos quedan dos minutos. Sí, pero todavía estamos en la zona. Sí, sí, quedan dos minutos. Ahora cogemos un cochecillo para irnos. Dame, dame solvete Dame solvete. Sí, que caiga, que caiga, que caiga el tiramos Voy a ver, estoy aquí Tira, tira, subete y a ti también te sirve ahí Eso son todos Y pilla cosa Coge luz Pues bueno, me ha venido bien Oh, oh, oh, cuidado Cuidado, otra disparando de arriba? No lo veo, es que no lo veo Ostras Pide De arriba, de arriba, de arriba. Si está de arriba Ese es el mismo, ¿eh? De antes, ¿eh? Si sí le puedo dar un rifle franco o algo Gracias Y si no, pues Tiramos para arriba Por la tirolina o también para... Vámonos, vámonos Vámonos, pasando, vámonos Cuidado Cuidado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde está? <risa> Corre. Corre Aquí el edificio este, vamos Son buenos el otro Sí, sí, ese el otro era bueno Me estaba buscando Venga, tengo furgoneta Y ya no me pilla nadie para el furgoneta A ver si encontramos un... Yo me tuve que bajar de la furgoneta porque me estaban... Me habían dejado eh, Tanque el aliado, Cuidado, eh, tanque también Tanque Cuidado, eh Granadas para, para el tanque Loco, hay un tanque. Sí, sí, detrás de eso creo que está. Vale. ya Encontré que una puta. Le he quitado toda la.. He algo o qué. Creo mi... que eh, no lo voy a. ¡Y cuidado, es jugador! El ¡Jugador, jugador! Peligro. peligro, peligro. Vamos, vamos, vamos pre por ahí. Oh. Está aquí detrás Tiene está. está por aquí por esta casa, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí Tiene que andar Tiene que estar por ahí, ¿eh? No salga No salga Está por aquí Por aquí A ver, en el sitio secreto Está por aquí que lo voy a reventar Otro sitio, sitio secreto Vale Ese fusil Sí, sí. ha ido, tío, el pago. Parece, ese Porque no lo, vi. no lo vimos tío, pues. Tengo un escondite aquí Aquí no está Pues nos vamos No ha escapado, tío Hay disparos como en 150 Vale Hay que dar fuertes también Que puede abrir y, y las de estas también les puede Quitar el oro Cuidado, cuidado Está por aquí. Vámonos, vámonos. Me dispara. No acá. acá mira Voy, voy. Hay un rif, un francotirador. Por acá a la derecha. Explosiva, tengo explosivos De control remoto ¿Quién sea se está curando por ahí, eh Quien sea se está curando, tú? tú estás curado? Sí, estoy completo Vale, no, es que he visto a alguien curarse por aquí Digo que si va a ser uno de los malos Necesitamos un deflector Venga, vámonos, que viene la tormenta, montate Ahí hay una persona, acá Ahí eh. ya, ya. Vamos, para que se lleve el taxi Dispárale, dispárale ¿Lo han matado con otro vehículo o qué? Yo corro, yo corro, no, no, yo corro corro. No voy a ahí. Me por... matado, ¿eh? Bueno. A los... bueno, me están reventando Sí No, no he podido, tío Me han lanzado la bombona para curarme Viene, no por mí, ¿eh? Uy, hay que venían a por mí. ¿Tú? Está dando escudo pero no me curo, tío. ¿Tú? ¿Tú? Uy. Gracias. Vente. Dios, como me han dejado 8 de vida, tío. El... Sí. Iba andado. No me iba a meter así. Cuidado que me pilla la tormenta. Vámonos. Tengo vehículo. ¿Tengo vehículo? No. no. Vamos caminando ya. Sería, ¿no? Porque si no, vamos a llamar mucho la atención con Sí, él. sí. No, a mí lo que pasa es que me gusta ir en vehículo, Que llame la atención. Vamos, que tiene que estar por ahí, ¿eh? Mira que cuánto luz. Sí, después. Pues. Por acá están peleando. Pero no sé por dónde. Se veía rojo en el mapa. Sí, sí, para pues donde te salga en la brújula y es donde están. Cuidado. Se oyen tiros. tiro. Uh. Vale. Y lo asalto con mira térmica. Me lo pillo. Ahí están, tienen que estar por ahí, adelante No, no. Mira, no, mira cuánto de, luz. De, de, vente, vente. Vente. Mira cuánto luz. Yo necesito las balas, no. Ya, ya, coge ¡Eh, el deflector! otro el deflector! ¡Ostras, no. el deflector! Ya vamos. Que lo quiero yo el deflector no, con un coche o algo Uy, <risa> oh, de barrera también nos sirve, tronco Nos sirve también de barrera, ¿eh? Me lo dice y te monto una barrera José, tenemos que ir para zona Esta zona segura Allí, allí están Los veo está aquí Hasta aquí, José Vamos, vamos, vamos Vamos, Me van a disparar por detrás, ¿tú? Aquí. ¡No! ¡Ya, ya! ya qué, qué muy bueno! ¡Ah! Me ha dado, tío, el Gabriel Para este. Que ponía por ti ya. No. Me tenía que haber quedado atrás. Te he dicho el, el ariete, el ariete este que tenía. Te pones detrás el ariete. ¡Ay! Sí, pero esta apareció por atrás ya, hemos ya, ya. De Y ese que teníamos ahí a lo lejos A regresar para la verdad No, no, preparado, preparado sí. Vea para la misión ¿Todo listo? Ve. Ve la la misión Mira, sí, se bien. le han quitado la, la corona Mi Gabriel está observando la partida contigo ¿Te equipaste la mochila que trae ese personaje, ese skin? Eh, no tengo idea eh, ver, Pues el skin ese va con, con una mochila Pues la mochila esa, te la pones y luego te salen unos números en la espalda Que es los que van matando Te lo va diciendo la espalda En la mochila Venga, hiciste ya la de abajo o no, la de... ¿Dónde? ¿La tenías? ¿En el cincuito Chonker o dónde? marca la misión, si, si quieres? Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Qué daño, frente de una lancha. Hola me pide destruir computadoras. Bueno, ya, pues en cualquier sitio de la OI tienes que... Vamos a ir, yo qué sé, al santuario mismo o qué. No tengo ni idea. Acá o a los Johnsy, no? vamos a ir a los Jonesy, aquí, aquí. Vamos a ir, ahí va, ahí. ¿Sí? ¿Ahí va, ahí? ¿Ahí? Pues venga, vamos a ir. ¿Sí? Vale, las gracias y vámonos Ok ¿Ya, ya hiciste las misiones tú. ¿La... Todas, todas, todas Y si tienes 16, tío Ajá. Todas, yo lo primero pues que teníamos... hago es que yo, soy, yo soy un friki de la misión Es lo que más que... me gusta hacer aquí en el Fortnite Lo que más me gusta hacer es la misión las que dan un más experiencia y tal, son las que suelo hacer Pues este, un tryhard de las misiones Venga. va a caer por donde sea, que nos ah, dé algo acá me sale como... ya se me sale el dibujo de algo no, tú búscalo, ten cuidado que hay una grieta Y si cae la grieta, pues sale volando Tú dale ahí al... A que brilla acá está, acá. Esto que me ha confundido un montón de cofres, pero no veo ninguno. Déjame alguno, que no tengo nada. A ver, que hay un sótano. No si sí, hay un sótano. Estoy sí, buscando la computadora. Hay una sala. No, tú rompe todos los, los, los ordenadores que ves ahí todo. Es que veo dos... Es que no hay ninguno. Ya, ya, estoy escuchando dos, dos cofres, pero no los veo tampoco. Que no estén dentro de la sala. y sí, esto va a estar dentro de la sala y esto está roto. Tú dale a todo lee... a, romper, a romper todo lo que pille No, encuentro el computador Y me sale acá justo en la... Sí, pero no pasa nada Tú dale, tú dale a todo lo que veas Así con... y otro cofre arriba A ver, me da un poquito de... Escudo. ahí no ves ningún computador No, no, yo no veo computador aquí que Ya te digo, te has venido a un sitio, no sé Te lo marca, ¿no? Yo veo ahí una marca, ahí, no sé En el minimapa, de arriba En el minimapa Es un cuadro de contrato De esto acá, para matar a una persona está mi cuenta Pero acá me salía... En donde, cuando busqué en el mapa, así. Me salía que por acá estaba el... El de la misión hasta ahí Me sale el punto todavía Nada, el busca más, más de eso si sí, hay un montón de ordenadores Eso nos vamos a otro lado y seguro que encuentra Aquí hay pocos ah, Vamos también. a otro lado A ver dónde podemos ir No han quitado el contrato, ¿no? Sí Vamos aquí, vamos, yo qué sé Al campamento cariñoso Vamos a ir para acá, a ver que Estamos en zona más o menos O la fortaleza bueno, vamos. Venga, vamos ahí mismo Que está más cerquita, ¿no? Sí Alguien conseguirá algo con lo menos arma no, armas tengo, yo tengo tres ¿Quieres alguna? Ah, dame una dame ¿Por un qué? Mirad. Eh, que viene aquí? Se va, Se va. Dame, una, dame una, dame una Ya yo le meto esta Bueno, no es de ninguna Ahora Pientale ahí Esto... Cuidado que ahí otro Lo soy, tío Tú me va a matar es que estoy malísimo, tío Voy a haber lanzado una granada Encima no te he dado el arma Coge, coge el arma Coge el arma de aquí Vente aquí Ponte oh, detrás de la roca Ponte detrás de la roca Detrás de la roca Cuidado, que no hay más están disparando Aquí viene otro, creo Cuidado, me Nelly disparando De Cuidado, José Granada se la han cargado, cuidado con la granada, se la han cargado que hay otro Por ahí arriba. arriba sí. Cúrate, cúrate si este? Ahí está, está aquí al lado mía eh. Ten cuidado que te está disparando Ten Cuidado que va para allá Está ahí, ahora dale, dale desde ahí arriba Dale, dale, sale un poco y dale Ese no, al de abajo, que va por ti, que va por ti el de abajo Ese, ese, al de abajo Al de, de, de abajo Cuidado Hay otro, este me va a matar, este me ha visto No, me ha dejado no había morido de esta manera. Cuidado, eh, que van a partir, huye, huye. Bien, le ha dado uno, eh, uno ha caído. Te quiero Bien, bien, ha Estuvo, acabo con ellos. Coge todo el luz, coge todo el luz cúrate y cúrate. Cúrate, coge el botiquín. El botiquín, botiquín, botiquín. Sí. Coge el botiquín, que te sí, por el botiquín. O oh, ¿verdad? cúrate con lo que sea. que también son rápidos y te puedes curar más, más rápido. Ocúrtate. coge el botiquín. No te veo con nada, ahí. Pero no te quedes ahí, no te quedes ahí, ocúrtate. No te quedes ahí, no te quedes ahí, que te puede matar. Ahí qué estáis? Aquí agachado, aquí agachado. Ahí ahí. Está. Ha achado, ha ahí, ahí. Por lo menos algo es algo. O Solo sea, que te digo no está ahí en mitad de la carretera que era un blanco fácil. Bien bien. Esas son técnicas de supervivencia. Venga coge todo lo que veas importante y nos vamos. Las balas más que todo. Venga, pues dale. Tío me he quedado otra vez sin. De frigero. ¿Y yo te ver, puedo que... dar después balas? Así. Claro, las balas también se dan Venga, tira para allá que hay un, un de estos sí, Ahí en el campamento adelante. Sí, adelante furgoneta Allí abajo ahí, Te cuidado, bien ¿eh? por si puede ver alguien Ahí, ahí El otro se la ha cargado con, con granadas Y te quería matar a ti con granadas también Sí, menos mal le disparé Yo es que no le he dado ni una, tío Qué mala alarma, arma, viejo El fake loot este, no Menos mal no se le las balas Sí, sí que no me dio tiempo a darte ah, arma ni nada, tío. Me puse muy nervioso. De ahí un NPC también, podemos hablar con él. Por si no lo tienes. Los NPC hay que hablar con ellos. Y a veces te Yo te los mato dan... No, ya, pero primero habla con ellos. Para que te den cositas. Ok. ¿Sí? Y aquí arriba. ¿Sí? Intentando coger algo de luz. Esto está looteado, ¿vale? está looteado, ¿vale? Acá, te dejé todo esto. Ok. Voy para allá Aquí tengo un poti Muy rico ¡Ah! ¡Otro! El deflector Rico, rico, rico, rico Como con coche ahora También te voy a dejar balas de... Gracias, tío De escopeta, ahí tío ahí me la llevo El surfusí también Y... ¿Farmeamos un poquito acá? Claro, claro el, el NPC habla con él Pues no lo mates Primero Farm habla con él le, le consigue todo lo que pille y luego ya, pues sí, ya. Hacer lo que una quieras con él. A ver, este fusil me gusta. Tengo esto bajado de volumen. Este creo que ya lo tengo, sí. La patita, hablé yo con ella. Tiene un, un arma momento, muy potente. está llamando por teléfono, un momento. Ok, ok. okay. Revolver de seis balas. eso, se lo compro. Exótico ahí, potente. Niebla gratuita, bueno. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Mutéate. Mutéate. Mira la tormenta para. Ya es listo Era lo okay. de Ya, ya Yo por eso muchas veces ni, ni, son... ni, los, ni los cojo Son muy pesados, tío Pesados Son Ya casi dos veces al día En la, la lista negra Los bloquea y los mete en la lista Sí negra. Esto registralo es todo Esto registralo Las cajitas estas, ¿sabes? Se pueden dar Mira, el deflector Más deflector Escobete Hostia, lo he cogido yo Me caché Espérate, a ver si te puedo dar alguno a ver, soltar todo. No, ahí mira, puedo. Sí. Eso, para un vehículo, para poner ¿Eh? todo de, de barrera. Que no fue lo que intenté Igual que antes. Me hice... Venga, tenemos que irnos ahí. Para poner barrera del, en el suelo, ¿verdad? Claro, claro. Ay, ay, ay. Claro. Tengo... ¿Ese ¿Es el que habías puesto tú en la pelea anterior? Sí, sí. Sí. Venga, tengo barca, vámonos ahí. Y a ver, sí. una cañita, no ¿vale? Sí, sí, ¿Quieres municiones? Acá. No, no, yo tengo, ¿tú quieres o qué? Sí, la agarro yo entonces ¿Qué quieres necesita? ¿Qué necesita? No, no, ah, te ya de la que me dio calla. Ok Pillamos la barquita Ahí Bueno, tenemos que ir para Por zona ahí todo me esto. conseguí un... Me conseguí un spray Ah, pues es bueno es bueno Uy, la caña al final o no? un Momentillo Vamos un ahora Espera, Porque espera acá me sale una misión Acá ¿Oye? me sale el icono de la misión Ok, cuidado ¿Qué hay, ¿Qué hay tío? ¿Qué hay, tío? ¿Qué un tanque? Montate, móntrate Montate, móntrate Que nos vamos Montate, móntrate Que nos vamos no, no te acá, acá, acá Eh, ya, te mataron. No, esto es muy bueno. ¡Andale, dale, ale, adelante! muy bueno, esto muy bueno. No, ah, no me has dejado ni poner, bueno. Sí, sí. No, Por eso te he dicho, culo. es que no me haces caso, sí. te he dicho, vámonos, vámonos. Ahí. Y es que con todo no te puedes enfrentar. Tú tienes que sobrevivir. No vaya a venir un tanque y todo es con tanque no está quitando todo lo mira este ha es aprovechado ahí el de este mira mira cómo lo ve con la mira térmica a los dos son dos mira mira mira cómo le dispara momentín Tandolero. Tiene que salir un momento... Ah, ah, yo que sé... Ahora <risa> oh, tengo un fuerte Hola, hola tom, tom, tom. Marca la misión Y hacéis la misión donde tengas que ir Vale Vale, <risa> vale. <risa> <risa> <risa> vale. ¿Eh? ¿Qué pasa, ahí tengo una misión ¿Dónde? ¿Allí? Acá, uh, acá, allí. acá, al inicio de Acá No sé Tengo no que idea. destruir unas computadoras Mejor yo también Sí, ahí Ni idea Bueno, bajamos Bajamos de una <risa> Me avisan si encuentro unas computadoras para destruirlas, por favor. Vale. Pero sí veo gente corriendo. ¿Hay gente por acá? Sí, ya veo gente cayendo. Ay. Pesca, pesca, pesca. Qué raro. Voy a seguir buscando las computadoras. Hay, o sea. hay un barco, cuidado. Sí, ahí. ¿Será esta computadora? Ah, ah bueno. está Pero quiero peces. Sí, estas son. Ya destruí una ya. Faltan dos. Una lata, no. ¿Por qué una lata? Venga. No, armas no, quiero un pez. Ya completé la misión, Alga. Me faltan dos computadoras más. No creo vale. que encontremos más computadoras. Vale, eso sí. ¿Vamos de? para otro lado o nos quedamos acá ¿Vamos para otro lado o nos quedamos acá ¿Vamos para Sí, me sigo en a ver si pescan Ya a por el barco Ah, está yendo en el barco Ya está chupicando sí. Ya yo voy a moverme un poquito Vaya pescado No, ya veo yo, veo yo multim表情 ¿Te darás en el barco? ¿Eh? Sí. Ya yo me muevo un poco entonces. A ver. Vamos a zona, vamos a zona. Corre, corre, corre. ¿Y el barco lo puedes conducir o no? No sé. No, me parece que no. Vamos a poner esto. Tengo eh, de estas de impulso. Manera de impulso. Man es muy impulsada. vamos más rápido porque está... No lo veo. Tengo que darme prisa. Recuerda que hay que ir, porque ya va a venir la Ya un tanque, eh. Ya un tanque. Ah. Maestro, bien. Vamos a ¿vale? A ver si nos impulsamos los dos. Acá podemos luchar. ¿Qué tiene esto? Para escudo. Oh. Y aquí tiene otro escudo. Este lo voy a usar. Voy, voy. Tenemos que darnos prisa. Sí, voy, voy. he quitado vida, ah, eh, eh, Creo que ayer jugué contigo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? Ayer jugué contigo. Ah, no sé. Y por acá morimos, creo. Ah, no, tú jugaste con mi padre. mata ¿Sí? ya. Uh -huh. El cambio de Si sí, bien ninguno, adiós, adiós. Es igual que si sí, todavía las telarañas despierten. Sí. Hola, hola, hola, para dónde he wow. me siento poderoso y si se me... la tormenta! ¡No! Tingushi. Tingushi. ¿Por ahí no sea... tiene alguna escopeta? Por si acaso. Ah... no, no tengo. Por el puente, ¿Si ves una me, ¿Me avisas? Vale. Debajo. A ver, ¿esto es una escopeta? No, no, es un rifle. Quédate lo si quieres. También latas. Te espera, te tiro. Ah, pero tengo de esta ya. De esta arma tengo dos. La bota. A ver si conseguimos una escopeta. Sí. No tengo escopeta, yo tengo que sí. seguir escopeta, lo mismo de todo Fortnite. Y todo puede disparar. Hay un auto por acá. ¿Qué? Hay una están Sí, pero están conducidos. Hay, hay gente, hay gente. Es un Que hayan quitado lo de construir. Pero por lo menos mola lo de saltar y.. No de Oye, ya yo chabas. conseguí una escopeta. No nada, está todo looteado, Adrián. Está loteado. Pues escopeta, escopeta, de una. ¿dónde o sea, hay una, una la izquierda. escopeta? ¿Dónde? Izquierda. ¿Dónde? Izquierda ah, pero, ah, pero está gris. Pero que da igual, Adrián, para matar sirve. ¿Qué más da que sea gris. Ah, estoy bien. Pero es que no tiene escopeta. Necesita una escopeta. Vale, con la vida sin escopeta. A ver, la saco no relajada. Nada. Hay que irse otra vez. Hay que irse otra vez. Sí. ¿Pero el compañero? Yo vigilo. Y sí, dale al de ese, cuervo. ¿Qué cuervo? ¿Sí que ¿Dónde ¿Son un cuerpo? ellos un... No sé si lo puede... Algo es... Vale Vamos, vamos para la zona Voy a corre corre corre corre curri! Le la Me acogí de un vehículo ¿Y un coche? ¿O eres tú? ¿Eres tú lo que va en el coche? Claro. No, no mm. estoy siguiendo, cuidado ¿Están disparando ahí? No, Sí, sí, están disparando No, no, no que sí, que sí que eso, yo lo que yo que veo Lo si, que dos no, ¿eh? no no una casa, no, no, ¿Nada? no no no no no no Dos. no yo veo que le el es pequeño. ¿Ese? ¿Dónde? Al otro tío Ah. Uh, se están pegando Voy, voy, voy. Estás muy adelante. Espérame Ahí sí lo veo con el infrarrojo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo Márcalo, márcalo 28? Por allí, por allí 28 escudos. 28 Sigue esperando. Y ya los villas. Sí, Creo sí. que hay Están por ahí. Ahí están muriendo. Están por atrás, por atrás. No me ¡No me no, no, no. Es unos ratillos por detrás. Mira, viene, eh. detrás. Mátalo y bien. No te fuiste tan lejos. -tira! Sí, Barra, vaya rollo que te venga por atrás. Tiene que ir corona. Voy a, bueno, vea por mi tarjeta, por mi tarjeta. ¿eh? Mola, esa es mejor que la otra. Cuidado, eh. Cuidado atrás. Cuidado, atrás. Atrás tuyo, al lado, al, al lado tuyo. Al Escucho muy bien. Escucho muy bien. Ala. Sí, ya lo sí. sé. Sí, no le di nada. Sube de nivel Un momento, voy a hallarlo. No, no, preparado. Ah, ¿preparado? Sí. No. otra vez no, no, caemos acá te parece ahí tengo de la misión ¿Con el santuario? El santuario no. Acá sería entonces.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 これ cuidado, acá hay gente ¿eh? ya sé pero voy y chico te voy a buscar yo lo busco por cierto, hay que ir te encontré la encontraste Javorí, jabalí, javorí. Jabalí. Acerca, mi jabalí. Si... No le dispares porque hay gente por acá. acuerdo? Ya. Lo vas a dar a localizar. Ya no sé dónde está. Vamos a pasar Por cierto, escudo de 50 por ahí. Vale, sí. está a chico. 40 voladas se están peleando. Al lado mía, a la izquierda, a la derecha, pelea a la izquierda a la derecha. Ay, espera, esta la página. Vamos, a donde está la pelea. Esta sí. es. Sí. la Sí, Ya, por acá, por 105 por ahí. A ver esto. Y esto. Viene. Vale, ya está. Sí, sí, estaba cogiendo unas cosas, las cosas. Hay otro... Ah. Ah, pero. Ah! Chata. Acá está Ya, lo vi, te lo vi. Hola ahí. Está por ahí, en esa casa. Ahí. Ahí. está. No, ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya lo matado? Ya lo han Sí, está muerto. Alí, el mando es no Se decisión de ti. Se va a tirar el compañero? Hay que irse, hay que irse. Hay que tirarse. Por cierto, ¿tiene rueda? ¿Una rueda? Vamos a ir. No, no tengo esto. ninguna. Vamos a intentar hacer un experimento, a ver si encontramos ruedas Necesito ruedas para hacer un experimento en en ruedas Uy, creo que eran ruedas No puedo haber ruedas Ruedas ¿Acá está la computadora o no me diste? Ah, creo que sí Ver, ya, ya un... conseguí la segunda. Quiero ruedas. Busca rueda. Tú rueda. rueda. yo quiero hacer un experimento. pequeño experimentito. ¿Vale? Ah, no, ya le he hecho el experimento. No está. ¿Seguirá funcionando? Vamos para la zona porque ya estamos... Está viniendo ya Vale, parece que no, que no funciona Voy avanzando No, ya no funciona Bueno, lo que pasaba antes es que Si le lanzaba una rueda de, de esta ¿Ya? Si le lanzaban una rueda de esta a la estatua, pues ¿Ya? salía volando. ¿La, la, ¿La estatua o la rueda? La estatua. raro. No sé. Sí. ¡Ostras! ¡Se seguir, se seguir! ¡Arriba! ¿Por qué? ¿Qué dice? La zona ya está cerca ya. Bueno, por lo menos tengo... Bueno, tampoco... 100% disculpa. ¿Te pilló la zona, verdad? Sí. sí. ¿Dónde está? Ah, fin, lo de la tormenta también está. Ya, ya me pilló. Bueno, se sobrevivimos. Se Te hace un congelado. Ah, no, no me muero, me muero. Nada, me muero. Ah, no, ¿qué tengo esto? Tal vez no, eh, tal vez no me muera. Esto está por aquí con la tontería. <coughs> Me están disparando a ya mí. Voy. Ya voy. Truco. Truco. Me voy. ¿Cómo que, te vas? ¿Cómo que te vas? Tengo que correr porque me están disparando entre dos. Ah. Truco. Cuco. Ya, cayó uno. Hay otro. Pero no sé dónde está. Es un trucazo impresionante. Al menos no moriste. Sobrevivió. Mira, estoy sigo a full, eh. A full. Toma, toma. Toma esto. Toma. Toma. Ah, bueno, bueno. Espera, espera, espera. Uno y dos. ¿Vale? Ay, ay, bueno, bueno Tanque, eh Cuidado, Y este ¡Hola, Olita! Se está pegando Tanque contra tanque Cuidado que tenemos aquí al lado un tío Yo hago estos contratos para localizar a las personas y que no nos mate, o que no mate, ¿Qué, que no otra vez mate, que otra vez vez? corre que corre, persona estoy haciendo teniendo Apuntó. Es un dios. Bajo el agua. Está loco. ¿Le diste? Mario. No, no, fue otro, fue otro ¡Ostras! No, no, no, no, no Que no, que no, que, no, que no ¡Eh! Malísimo, no me dio No sé dónde está Se perdí. Ya, ya lo vi Ahí está No lo veo Ahí está vale, Es que no lo veo con el Medio, Medio, medio, me, dio, me, dio, me dio. Ayúdame Ven, ven, ven Ven para acá porque te van a... Son dos, son dos no, ya me voy a... Vente corriendo, vente corriendo, vente corriendo, vente corriendo, vente corriendo. No, puedo, no, no creo no que, que, que te vayan a seguir no, no, no. Vente corriendo para acá Porque ahí hay dos, ahí hay dos, hay dos ¿Te está yendo el, el Spider Cuidado, cuidado, te está yendo el Spider Yo morí El ¡No! justo te dije. justo justo me dio justo me dio cuando me estaba curando que me quedaba un Die. segundo un segundo vale, para el escudo te dije el spiderman te estaba viendo. Pero que no, viene, un ¿No viene yo lo veo con ropa con la ropa de spiderman a esa yo lo veo con ropa sí. con ropa el, no, era vos, se no, metió no. el agua todo eso ahí está faltando ah. Ve. a vosotros, vez. hicieron torta. Aquí no hago Otra cosa, Al me más. a caer aquí. Bueno. Uh. Mi de caer. ¿A el globo o, o abajo? abajo? Uh... El globo, el globo, ya. Yeah. Abajo, abajo, abajo. Ya, yeah, bueno. Well. Ah... Ah, ah... Bueno, tú, me mejor ahí, yo en el globo, porque ya visto un poco. ¿vale? vale, ya llevo un... Bueno. Well. Vamos, luego... Aquí, ¿vale? Tenemos no que aquí, Chacale. Okay, qué no bien ¿Qué que te he Dime salir, por favor. ¿Hasta arriba mío? Ya. Sí. ¿Vamos para dónde? ¿Para oh, allá? No, ¿Para pa dónde está dónde marcado? Está marcado, sí. Ya voy viendo. Sí, sí, ah, vos... ¿Escuchas que suena algo? No Sonaba como unos pasos grandes Algo así, parece ¿Unos pasos grandes? Sí, unos pasos fuertes A ver si no da tiempo de allí. Tal vez vas a pasar por ahí no bueno, da tiempo, da tiempo. He bajado super rápido. Está peleando ah, a la lo he hecho. Sí, parece sí, que ya lo he hecho. Han visitado eso. Vale, ahora vamos... Sí, sí, ya lo he hecho. Ah, papi se ha picado, ¿vale? Vamos para su lado, vamos a su lado. Bueno, Reida no sé si hace falta que vayas tú, pero... Bueno, en equipo siempre hay que pertenecer. Hay que ir los puntos unidos, siempre. Ahí mate a uno ya. ¿Mataste ¿No a uno? Creo. Creo. Por acá está. Eh, coche. Uh, están reiniciando. Se murió acá. Justo vi que estaban peleándole con esa tan lejos un tan que no tengo que ir de vamos para pisos vamos para pisos bien ya llegué, falta uno eh yo lo puedo, yo no, déjenme, déjenme, déjenme por favor, respeten mi privacidad. Una única obligación, por favor, respeten mi privacidad. A toda maquilla. A toda maquilla. Bueno, tendré que ir a donde está Voltea el coche. ¿Para dónde va el coche? Pero, pero, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y se.. y puló. A el mira, ¿Y el tanque. En el vas A tua El Vamos Arriba Español ¿Dónde está? Ella sube Arriba Español Yo duermo en la escuela de abajo Y arriba, cojo Bajamos Oye, ya peleo sí. Con estilo Vamos oh. ¡Ah, oh! ¡Tremendo! ¡Qué chama! ¡Ya lo vi! 30 ¡Ya lo voy. maté! Ah, ¡Hay uno, hay otro! ¡Matísimo! ¡Cuidado, hay otro, eh! ¡Cuidado, hay otro! Sí, cuidado, lo remato. ¡Ya lo vi! ¡Afa! Ah, ¡Cómo estuvo! Me he sin balas Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Salió como volando Está como por ahí Está en el techo Cuidado, está, está por ahí No está, no está A lo mejor que ha bajado, no sé Está dentro del local Corre, corre, corre, corre. Uh, esta arma Uh, esta arma Se va a liar parda no la encuentro, se escondió bien ¿Se escondió bien? Está aquí abajo, está sí. aquí abajo Con cuidado, con cuidado Está escondido como artilla No, no veo los pasos, ¿eh? ni lo escucho Ay, Ya, ya. Sí. lo localicé, lo localicé Márcalo, márcalo, márcalo Sí, por aquí, por aquí Ah, está dentro de aquí, desde aquí, desde aquí. Cuidado, está adentro, está dentro Cuidado que tiene... Voy a pared, ve a pared, ve a pared, ve a pared. Tú voy a pared. Se está curando. He dejado... Otro, he tocado. ¡Tocado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Uh, ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Mírame mi vida! Mira mi vida! ¡Ostras! <risa> ¡Vamos! ¡Es un milagro! Es ¡Verdadero milagro! ¡Tiene el arma poderosa! ¡No! Pero no, espera, ha con el, con el mismo arma y se me ha reventado Qué suerte, tienen algo de eso ¿Y estas manzanas caerán? No, no caen Dame algo de cura por lo menos si tienes algo Una manzana incluso Ah, sí, tengo... Acepto, acepto cualquier cosa Esto... Hay que irnos... Un minuto, un minuto Aquí que irse, ¿vale? vamos Necesito vale de franco, eh Cuidado sin bala vale de franco Tengo 39 Ah, ven, ven, ven, ven Corre, corre, corre, corre Quedan unos segundos, quedan segundos Creo que así será. Sí, son estas. Gracias. Y et? aquí pillar un coche. Me avisas si ves escudo por ahí. ¿Eh? Me avisas si ves escudo, así. ¿Eh? Super si Lamborghini. Espera, te espera, no te vayas. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, vete, vete, vete, ¿Tengo otro ¿Hay, dos? ¿Hay, dos? hay dos, ya, vámonos, llegamos, llegamos, Se controla mal ¿vale? okay. el auto, no okay. me gusta, es que lo Oh, no me gusta la arma No me gusta la No me gusta la vida. No me Yo tengo 65 y tú, oh... perdón, no te he dejado ninguno. Está ahí con hambre. Que <ríe> poquillo, un poquillo. Que yo de hambre tengo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Solo? No, no, ha sido no, yo, no, en serio. No. ¿Pero cuál la figura o no? ¡Vaya! papá uh, tres sí, El, personas. Hidro, el hidro. vamos por el hidro. ¿Eh? ¿Cuál es? Hay que echar el que está en mapa. Esa caja. Sí, la que está cayendo. Ya ya. vamos oh. tú. Sí. A y le da la localización. Ah, es para que caiga el de la caja. Sí, Dame el escudo. Sí, sí, sí. No tengo. Sí, sí, sí. Te tengo. a ¿Ah? Ahora sí. Mm. Ven, ven, ven, ven. Baja, baja, baja, baja. Baja, aquí a aquí, aquí. aquí. Ole. Voy a agarrar el pescado por si acaso. Yo voy a, eh, yo... O lo quieres tú. No, no. ¿Lo quieres tú el pescado? No, no, no, no. Tú, tú, tú. Tengo para quemar, eh, para la gente. Este safe, ¿vale? Acá hay otro también, mío okay. Ah, okay. flash, Y también hay uno de estos Oh sí y barrita Más fácil, ¿eh? ¿Sí? Toma de los, si quieres Yo estoy full ¿eh? Estoy lleno con el inventario Estoy full uh. Pajarraco, pajarraco, Verde, en morada le Lo voy a gastar el uh... pescado A llevarme Acá Por acá, por 44 están disparando Sí, sí Ya no lo... ¿Dónde? ¿Dónde es? Me he perdido Ah, ya, ya, ya, ya, ya Tengo franco, oh. eh, tengo y Acá, ahí Vamos, vamos. Doy sorpresitas. Doy sorpresitas. Y le he tirado una gran... Cuidado, que se encendió la casa. Lo bicho, el lo vi bicho. Es aquí. Está al lado mío. cuidado. cuidado. ¡Oh! Buenísimo. ¡Eran los últimos! ¡Toma ya! ¡Ole, ole! ole Adri! ¡Felicidades! ¡Uf! ¡Yan con Corón! Oh, ¡Hasta aquí el video de hoy, chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Si es así, denle un pedazo de like! ¡Suscríbanse! Sí. activen la campanita! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Chao!